No puedo negarlo, que la estoy queriendo, no puedo negarlo, que el amo Señor. No puedo negarlo, que la estoy queriendo, no puedo negarlo, que el amo Señor, porque está metida dentro de mi fe, la llevo clavada en mi corazón. Porque está metida dentro de mi pecho, la llevo clavada en mi corazón y de nada vale que la coquilla y otro amor y de nada vale que la coquilla y en otro amor o sabes que te quiero yo por ti no dejes que se muere la ilusión. Ves que te quiero y lucho por ti No ves que se muere esta ilusión Y de nada, vale quererla Porque ella tiene otro amor Y de nada, vale quererla Porque ella tiene otro amor ¡Ay, hombre! Oye, Miguel Petel Junior Le toca Iván Y ve yo, le canto yo ¡Oye! ¡Positivo! ¡Oye! Oh, yeah. oh, yeah. ¡Hasta mucho para amanecer.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 y yo sigo solo ay júpiter mía de tus besos y de tu querer y de nada vale querer la ella tiene otro amor y de nada vale querer la ella tiene otro amor sabes que te quiero y luchó por ti no dejen que se muera esta ilusión sabes que te quiero y luchó por ti no dejen que se muere esta ilusión y de nada vale querer la ella tiene otro amor y de nada vale querer la ella Tiene otro amor y de nada vale querer la ella Tiene otro amor y de nada vale querer la ella Tiene otro amor. Gracias. ¡Wow! ¡Complacido! ¡Clabroso! No? ¿no? Ahí vamos. Llegamos poquito a poquito entrando en calor. Vamos a complacerlos a todos. Aquí nos vamos a complacerlos. Todos nos vamos a complacer. No tengan miedo, bueno, listo, no se preocupen que nos vamos a complacer a todos, a todos los presentes, por eso venimos, que somos amigos de la señora. Los 3 del 50, no se preocupen. Esa es la canción que más nombre tiene yo. La bautizaron como ocho veces. Y vamos a complacerla con el Padre Freddy, de verdad, la gente. Vale, Antico, complacemos, yo.